Hola mi gente, escribe de este lado y en el video de hoy vamos a comenzar una serie nueva aquí con mis amigos de Vistars donde yo les voy a enseñar a ustedes cómo hacer reggaetón desde el principio. ¿Qué ustedes pueden hacer para hacer un buen reggaetón? Ready. Vamos a pasar aquí a la computadora. Miren, lo primero que ustedes tienen que saber es que para el reggaetón vamos a setear el tempo. Normalmente el tempo en un reggaetón va a estar entre los 80 y 95 de BPM. Hay veces que puede ser más rápido, hay veces que puede ser más lento, pero vamos a estar más o menos por esa área. Y yo diría que un buen promedio o un buen punto de partida puede ser 88, 86 por ahí. Así que lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner aquí, vamos a ponerlo en 80. 86. Ese va a ser nuestro tempo para hacer un beat de reggaeton Lo siguiente que vamos a, a saber es Que el reggaeton siempre tiene la misma secuencia en la percusión Lo que varía son los sonidos que le pongamos a esa secuencia Así que vamos a ver aquí cuál es la secuencia de reggaeton Para el kick tenemos que ponerlo de esta forma El primer gris, el primer rojo El primer gris, el primer rojo Ahí acabamos Para el snare es el cuarto gris, tercer rojo Cuarto gris y tercer rojo y aquí tenemos ya la secuencia de reggaetón Tú haces eso con sonido de reggaetón Y va a sonar a reggaetón Y vamos a hacer la prueba Ahora mismo no hay nada porque eso no tiene ningún sonido realmente ahora Pero vamos a cargarle sonidos que sean de reggaetón para que tú veas Vamos a escucharlos Suena a reggaetón. Y si tú le cambias eso por dos sonidos diferentes de reggaetón, también va a sonar a reggaetón. Ahora, realmente en el reggaetón hay muchas veces que también hacemos los sonidos así, desde cero. Pero también hay muchas veces que se utilizan loops. Y aquí yo tengo unos cuantos loops para que ustedes vean cómo puede ser en ese caso. Tú simplemente vas a crear un canal nuevo. Puede ser del Slicex o del Slicer. Y el Slicer está aquí. Y luego ya sería simplemente agregar el loop a ese canal del Slicer. Por ejemplo... Tenemos este y lo podemos poner aquí. Vamos a borrar todo lo otro. Y tenemos esto. Ahí tuve que tiene una variación un poquito diferente. Vamos a darle hacia atrás para que ustedes vean que esa variación, esto vamos a eliminarlo por ahora. Volvemos aquí. Y esa variación que tiene es que tiene un palito. Que sería ese sonido de ahí. Se lo ponemos aquí. Y sería eso Bueno, claro, hay que ajustar los volúmenes Y también tenía un roll Que eso también es un sonido característico del reggaetón Lo tenemos ahí, por ejemplo Lo ponemos aquí y eso lo ponemos en el tercer rojo del final Le bajamos el volumen también Ese es el sonido súper, súper, súper, súper clásico del reggaetón. Ok, ahora vamos con la melodía. Realmente la melodía en reggaetón es súper eh, sencilla. Y de hecho, si tú te complicas mucho con la melodía, puede ser que no te quede como que con tan sonido a reggaetón. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a decir un piano aquí en el Nexus y... Vamos a elegir por ejemplo ese, le vamos a bajar un poquito el volumen Y vamos a elegir dos acordes, por ejemplo pueden ser Do menor y Sol menor Una forma fácil de hacerle por ejemplo Si queremos que suene un reggaetón pero estilo más dancehall Que de hecho vamos a hacer algo Vamos a cambiar los sonidos, Esto mismo, esta misma secuencia Pero vamos a cambiarlo por sonidos de dancehall Vamos a ver Voy a poner ese kick aquí Y vamos ahora a buscar un snare a poner S y vamos a quitarle estos dos sonidos Porque esos, esos sonidos son más del reggaetón clásico Algo que sí vamos a agregarle es un hi-hat Vamos por ejemplo S Y vamos a ponerle simplemente ahí cada dos pasos Ok, y ahora vamos a hacerle los acordes que dijimos que eran Do y Sol Vamos a darle aquí a grabar 3, 2, 1 y... Ok, eso vamos a cuantizarlo. En el reggaetón muchas veces es buena idea cuantizar. Hay, hay personas que, que prefieren no cuantizarlo. Hay sonidos que yo no lo cuantizo, pero realmente la mayoría sí, sí lo dejo cuantizado. Así que vamos a poner todo aquí. Y algo para que suene así como que un poquito más interesante, que se está haciendo mucho en el reggaetón ahora, es filtrar el sonido. Así que vamos a activar el filtro. Vamos a bajarle un poco aquí el cut off y... Ya tenemos una base de reggaetón Vamos a hacerle el bajo ahora El bajo casi siempre Yo lo hago con el 3X Aquí Vamos a poner esto en cero Esto en cero Y el bajo es súper simple Simplemente vamos a hacer La tónica De la melodía que acabamos de hacer Que en este caso Hicimos Vamos a abrir aquí Fue Do menor Y sol menor Así que el bajo va a estar En do Y en sol Que sería la tónica Y Ponemos Aquí okay. Ahí tenemos un estilo de reggaetón. Vamos a convertir esto en otro estilo de reggaetón un poquito diferente. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle los sonidos por otros sonidos que sean un poquito más de reggaetón clásico, quizá. Vamos a cambiar el kick por este y vamos a cambiar el snare. Quizá por este. Vamos a ver, vamos a quitarle el piano. Ok, así ya estamos sonando un poquitico diferente, ¿verdad? Ahora, vamos a cambiar el sonido del piano por un sonido que sea más como Pluck. Así yo te voy a enseñar a hacer otro estilo de reggaetón diferente, ok. Podemos ver, por ejemplo... Vamos a modernizarlo un poquitico más con la melodía. Lo que yo voy a hacer es que voy a convertirlo aquí en como en líneas pequeñitas. Esta vamos a borrarlo. Y lo voy a poner, en vez de ponerlo al inicio, ponerlo aquí en el tercer paso. Y en el primero... Voy a poner... Quizás esta nota. Y aquí también... La nota, o sea, la tónica. Tónica acorde, tónica acorde. Pam, pam, pam, pam. Vamos a poner aquí de nuevo esto. Así. Nítido, nítido, nítido. Y ahora vamos a agregarle un poquitico de sazón. Porque este estilo de reggaeton sí es buena idea que le agreguemos un sazoncito, pero también con plugs. El reggaetón suena muy bien si tú le agregas plugs. Así que vamos a buscar otro plug. Ese mismo. Pero vamos a ponerle mucha reverb. Más reverb todavía. Y recuerdo que te dije ahora: el reggaetón suena bonito si tú le filtras el sonido. Suena bonito eso, entonces ahora vamos a ver. Con esto le podemos hacer una melodía, pero melodía con los sonidos como bien, bien picaditos, que sean como golpecitos, que suene a plug. El acorde es do y el otro es sol. Así que vamos a ver qué le podemos hacer. Vamos a ver qué le inventamos arriba. Vamos a hacerle algo parecido a eso, y después si tenemos que modificarlo, lo modificamos. Ahí me equivoqué un poquito al final, pero eso no es nada porque lo seleccionamos y lo cuantizamos. Nítido, eso Vamos a ponerle más reverb todavía Vamos a quitarle la reverb de la frecuencia alta Bien filtradito para que sea un poquito de fondo Y vamos a agregarle unos cuantos soniditos más así que vayan marcando esa suena bonita. Y eso suena bonito si lo tocamos como... En vez de tocarlo así... Lo tocamos a... ¡Uf! ¡Qué bello suena eso! Vamos a hacer eso. Eso le vamos a bajar un poquito el volumen. Lo único que yo hice fue que en vez de tocarlo todo junto... Los sonidos... O sea, el acorde... Marcado así ya... Lo toqué como... Haciendo eso, <risa> que vaya así. Lo voy a hacer más lento. Y eso, es, a mí me encanta cómo suena eso. También a eso le podemos agregar otro sonidito así como de plug. Que en reggaetón esos sonidos de plug suenan súper, súper bien. Entonces ya lo que yo agregaría a partir de aquí sería simplemente sonidos como... así. Que es para marcar el acorde de fondo o quizá algo como esto. Esos sonidos de fondo, vamos a decir aquí mejor... Eso le queda bien, vamos a hacer ese. Eso lo cuantizamos. Vamos a ponerle aquí. Vamos a que todo el volumen sea igual. El primero casi no suena Así que yo simplemente lo voy a quitar Porque está compitiendo con este sonido y que vamos a dejarlo así Yo creo que con esta base Nosotros podemos mantenerlo heavy A partir de aquí ¿Qué yo haría? Agregarle unas cuantas vocales Como por ejemplo Aquí hay tres sonidos Tres vocales que yo agregué Vamos a escucharla La primera es esta Esa es una Esta es otra Y la tercera es Son Algunas son secuencias Así que vamos a cortarle solamente el pedacito que nosotros queremos Y es simplemente aquí el length Vamos a cortarlo porque nos vamos a quedar solamente con esa parte inicial. Entonces sería así: eh, vamos a bajar un poquito el volumen ahí, y eso podemos ponerlo aquí al inicio. Vamos a ver qué tal suena ahí. y eso podemos ponerlo quizá ahí, pero vamos a hacer que comience desde el inicio ahí, nos bajamos un poquito el volumen. Este también, vamos a cortar solamente la del principio y le quitamos un poquito aquí. Tenemos ese y lo ponemos quizá donde aquí. Ok, a partir de ahí ya podemos pasar aquí al playlist, que es donde vamos a comenzar a alinearlo. Yo lo que hice fue que lo dividí todo en canales para que cada sonido me quede en un patrón diferente. Por ejemplo, el kick en uno, el snare en otro, cosas porque así yo puedo comenzar a como estructurarlo. O sea, vamos a, a traerlo, lo seleccionamos todo, lo traemos aquí y lo copiamos con control B B B B control B. Así y ya comenzamos a estructurar, okay. Para el principio vamos a quitar toda la percusión, vamos a quitar el bajo. Podemos quitar las vocales también y ese sonido del Nexus y tenemos, vamos a cruzar aquí y tenemos esto. Vamos a quitar aquí, tenemos, quitamos esto. Y aquí viene la ok esto vamos a cortarlo todo esto y ese bajo vamos a crearlo único y lo que vamos a hacer es ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Dónde está? aquí vamos a ponerlo doble clic y ponerle aquí el slide y vamos a poner uno sin slide aquí arriba para que suene así <muchas> como que va bajando y vamos a ponerlo aquí. Ok, eso ya de aquí para adelante eh, Comenzar a estructurar, que suene bonito, que esto suene mejor aquí, que cortamos ese pedacito allá. Y así mi gente tenemos un beat de reggaetón. Vamos a escucharlo otra vez aquí del principio. Aquí es donde el reggaetonero siempre dice su nombre Dice IAI y cosas así <risas> Aquí estamos cantando ya y entramos al coro Así es que se hace un beat de reggaetón. Claro, después de aquí tú lo sigues trabajando para hacerlo un poquito más complejo. No es que el instrumental se quede así. Tú viste que esto lo hicimos... Ok, ahora mismo dice 20 minutos en la cámara. O sea que tenemos 20 minutos grabando esto. No sé de cuánto quede al final. Pero en 20 minutos pudimos hacer esta base. Ya después de aquí comenzamos a hacerlo un poquito más complejo. Y así es que se hace un beat de reggaetón. Yo espero que les haya gustado. Nos veremos para la próxima. Ciao